¡Hola a todos! Aquí estamos en un gameplay de Natural Disaster En colaboración con Jobcool616 eh, Bueno... Ahí está vamos a, ver, vamos a seguir los instintos Aquí arriba, ¿no? ¡Dime algo! Ahí está. Eh, bueno, ¿con es música de PK, ¿eh? ¿O tal vez 3. Ah, bueno. Mira, tú vas a ver, eh, no Paco. Vamos a escondernos a ver... Uy, pero ¿quién es esta persona? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así de feo? Pero por bueno, estar así. Ah. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? Ah, eso fue muy fácil. Mmm, creo que no estoy haciendo mucho. Ah, pues no voy a esperar tanto. Mejor ya me voy a la torre. Bueno, aún no. A lo mejor está escribiendo algo. No sé. Pero bueno. Vamos. Eso no es bueno. Bueno, todo se fue al. Ah, ¡No! ¡No! No. Ahí está, el clasiquísimo, ¿no? Bueno, espera, espera, espera. Se cayó por qué? ¿Por qué por A ver, no, ver, qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¿Qué a ver, que, bueno, pues, a a ver, a a ver, a Oh, no, creo que no debí subir. Mejor ya me bajo. Mejor ya me va. ¡Oh! oh, oh no. Se está despidiendo. Mopa, no, no. Se están despidiendo todos. El fin se acerca. No es un meme. Ay, bueno, creo que ya hay que salir de ahí. Ah, bueno, no pasó nada. Bueno, hacer percusito Okay. esto se está volviendo difícil. Volví Bueno, creo, creo, que no siga. Sí. Soy... Así no solo tú. Nosotros estamos posando. ¿eh? No cuento. Ah, claro que estoy grabando, amigo. Claro. Bien. Yeah. Y bueno, es la última partida. Así que bueno, pues aquí vamos a estar ahí, pues así, protegiéndonos. Claro que sí. México 2017, momento <risa> Así no funcionan los terremotos. Oh, no, no, no. No. No, no podrás. ¿Quién es esta? No tengo idea, pero... ¿Por qué está acá? Bueno, es normal que camine así en el este terremoto, pero no. Ah. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me está muriendo! ¿Por qué sigues ahí de pie, eso? ¡Ah, todos están vivos! Venga, bueno, casi todos. No, no, no, no, furra, bueno, eh, no, y bueno, amigos, esto, y bueno, amigos, esto sería el gameplay de Natural Disaster. Bueno, está de quieto, bueno, denle buen like y suscríbase. Ya, ya me despido, adiós.